El cambio climático es algo evidente, nunca has pensado en hacerle frente, aunque no lo creamos podemos reducir, sigue estos consejos, súmate a las grintis. Usa la informática, no solo a tu favor Piensa con la lógica, consigue un mundo mejor Usa la informática, no solo a tu favor Si juntos actuamos, devolveremos al mundo su color el 2% de las emisiones son causadas por la informática. Pequeños trucos que podrás aplicar alejarás el mundo de su propia lápida. Las Green garantías no son solo reducir. El cambio climático podemos revertir. Aplica las no solo para ti y sigue los consejos que te vamos a decir aquí. No lo vas a usar, no lo pienses más. Estás mal gastando y quieres enchufar. Desconecta los dispositivos al finalizar su uso. Si se estropea lo puedes reciclar. Apagar el monitor es algo muy sencillo que cualquiera puede hacer incluso un chiquillo. Cierra los programas con los que has terminado. Pon el mundo a tu lado. Apaga el equipo. El el el Son las pequeñas acciones humanas las que pueden salvar la Tierra. Que por cierto, no es plana.